Hoy, como todos los jueves, tenemos la secuencia de Jaime Pulgar Vidal el día después de mañana, con un gran invitado por lo que ha significado su trayectoria como futbolista y ahora también una, una eh, buena temporada, por lo menos en nuestro fútbol, con Melgar eh, como técnico. Es Julio Zamora el invitado de hoy en la secuencia de Jaime Pulgar Vidal. Ídolo, eh, más allá de que jugó en otros equipos, pero ídolo rojinegro, ídolo de Ñuls, de Rosario, equipo con el que consiguió eh, un campeonato, equipo en el que jugó sus mejores partidos y en el que siempre es muy bien recordado, el negro Julio Zamora, invitado de Jaime en esta secuencia, el día después de mañana. Sí, sí, el último partido fue... Yo me fui a jugar a Platense este, Platense jugó un partido con, con Huracán, Nacional B Y ahí tomé la decisión de, de dejar de jugar Me sentía cansado, la verdad que ya no tenía más ganas de entrenar No, Tenía una edad normal, 34 años Para, para seguir jugando Pero esas presiones de... de de lo dirigente, del de hincha normal que te pide todos los días algo nuevo. Eso por ahí me cansó este, después de tantos años. Yo jugué 16 años en la primera división. Claro. Y por ahí el haber eh, eh, debutado tan joven también llevó el fruto de, de, de retirarme joven. Así que, pero para mí fue un retiro normal. Pasas a ser un ciudadano normal que tenés que levantarte a las 8 de la mañana para, para atender el negocio si lo tenés ya. y no tenés que agarrar el bolsito para ir a entrenar este no tenés alguien que te, te programe tu vida eh, de entrenamiento, de concentraciones, de, de cuidados ¿En esa época usted vivía en Rosario, en Capital? Sí, sí, no, en Rosario, yo ¿En siempre Rosario? siempre viví en Rosario siempre vivió en Rosario sí, sí. ¿Y a qué se dedicó? Oh, bueno, después puse un restaurante ¿Ah, tuve, sí? sí, tuve un restaurante durante 10 años ¿Era parrilla? Parrilla, sí no, argentino no... <risa> Llegará Julio Zamora Julio... Mediocampista en News All Boys De la Selección Argentina Entrenador. Dejó el fútbol el año 2000 y empezó a dedicarse a cosas que aprendió a partir del fútbol. Ayudar a los muchachos pobres del lugar donde nació. Nuevo Alberdi, en Rosario. También me dedicaba a los chicos de la calle, a tener un comedor... este. Eh, comunitario Así. ¿Ah, He llegado a tener 120 chicos darle de comer este, ¿Ahí en Rosario? Sí, en Rosario A la mañana y al mediodía ¿Cómo era eso? Cuénteme los detalles No, lo que pasa es que yo nací en un lugar donde Donde las cosas siempre faltaban okay. eh, ¿Cómo se llama su barrio específicamente? Nuevo Alberdi Nuevo Alberdi Sí, después okay. eh, ¿Y Quise tener algo o darle algo a los chicos de lo que yo no tenía cuando era chico y lo que le podía dar era de comer. Yo siempre, todos los fines de año, todas las navidades, los reyes, siempre fui a comprar o, o zapatillas, unos 40, 50 pares y llevárselo a, lo, a los lugares donde más lo necesitan, juguetes. Ya. Eh, así que eh, con mi esposa siempre hicimos eso Nunca lo dijimos porque nunca no, nos interesó que la gente sepa sí, lo que hacíamos esposa. nosotros Porque claro. esto es, es una cosa de corazón Como es lo que tu mano derecha no, no sepa lo que hace la izquierda? <ríe> Exacto, así, entonces ¿no? nunca se lo dijimos a nadie Nunca este, quisimos que la gente lo sepa Ajá. La verdad que no me, no me interesaba que la gente sepa lo que yo hacía con, con estos chicos Así que, pero feliz Pero para darle comer... Primero había que conseguir la comida. Zamora invirtió su dinero en lo que a Argentina parece sobrarle, el campo. Eh, después que dejé de jugar... Me dediqué a eso, me dediqué a mi negocio, yo me había comprado un campo de, de 300 hectáreas yeah. para, para criar animales. ¿Eso le llaman quinta, creo? No, eh, no campo. Campo, campo. Campo, sí. Un poco más grande que una Exacto, sí. Okay. Y bueno, me dediqué a eso. ¿Qué animales Tengo ahí? todo vacuno. Todo vacuno. Me dediqué a eso, este hice sí. las cosas que tenía que hacer. Eh, cuando voy a Rosario... Eh, a, me dedico a eso así ¿Ah, sí? no Ahora, ¿Y cuál es el negocio ahí? ¿La carne? La carne, la carne, la, la, la carne. carne Sí, sí Comprar los, los eh, flacos y vender los gordos Ese es el negocio ¿Qué raza tiene? Eh, hablando argentino esos son los marrones? Lo, no, sí, los negros ¿Los negros? Los negros Los negros eh, Los marrones son, son los otra calidad o sea, Son eh, los Hereford Ah, okay. y, y bueno, sí, nos dedicamos a eso, pero yo tengo la gente que lo hace. Yo voy, como el asado y, y miro a ver si, ah, ah, ah. si los animales engordan o no engordan, pero después lo otro lo hacen los demás. Y como todo argentino que se precia, aprendió a hacer asado, parrilla, y puso un restaurante. ¿Y qué nombre le puso a su restaurante? El Negro Zamora. <risa> el Negro Zamora. No le pregunto por qué. No. <risa> No, no, este, el negro Zamora, porque bueno, eh, eh, así me dicen todo, uh -huh. así me crié, así este sigo viviendo Y bueno, me fue bien durante 10 años, ahora que no vinimos para acá eh, cerramos Porque la situación en Argentina está complicada sí, claro. y era perder plata nada ¿no? más Sí, tenía uh -huh. un loguito que era un redondel con, uh -huh. con la camiseta número 7 uh -huh. Que decía parrilla negro Zamora Parrilla, sí. Parrilla, sí, sí. Y un lobo que tenía la camiseta número 7 de Newell. Sí, de Newell. De Central no iban mucho. Sí, sí, pero... <risa> pero de Newell iban bastante. Pero sí iban de vez en cuando. ¿Aquí usted ha comido un buen asado? En realidad no. No lo hemos comido. Pero me han invitado y, y, y más que el buen asado es la intención. <risa> okay. Pero. La intención la a veces no, no alcanza ¿Es el No, no, la carne Yo creo que la carne eh, Nosotros tenemos varias cosas de carne Nosotros tenemos ¿Ah? la, el novillo, tenemos el ternero Tenemos la vaca grande ¿Ah? Si vos vas a comer un asado de ternera en la Argentina No te querés venir Con el fútbol logró muchas cosas Y también perdió algunas Pero aquellas que no consiguió Aquellas que le recuerdan muchos en la calle Son meras anécdotas para un futbolista que estuvo al lado de uno de los más grandes Diego Armando Maradona Lo que más me recuerda es el tiro en el palo con San Pablo Que no la pude meter y perdimos la final de Copa Libertadores no, Eso es lo que más me recuerda sí, sí, sí. ¿Y usted pone contra, Hasta ¿no? mi familia, hasta mi familia me recuerda Si hubiese hecho ese gol, bueno, no pero, lo hice eh, Son cosas de fútbol, son cosas de fútbol sí. O sea, yo cuando debuté en la primera de Newell Que entré a la cancha con 20.000 personas No lo podía creer sí. Y después... Eh, haber jugado en el Estadio Azteca con 120.000 personas una final. Haber jugado en el Morumbí con 95.000 personas una final de Copa Libertadores. Haber pisado el, el, el Estadio del Barcelona, del Real Madrid. Eh, haber jugado en contra de Schuster, de, de Futre, de Alemao, de, ¿Sí? de, de, de muchos jugadores que son mundialmente reconocidos. Y bueno, eso, eso por ahí es lo que me queda como gratitud y haberme puesto la camiseta de Neubel. Yo creo que la camiseta de Newell fue el mayor premio que me dio la vida. ¿Quién era Newell? ¿Quién era Ingeniors en su casa? Mi papá. Su papá. Mi papá era de Newell, mi mamá de Central. Y como mis padres se separaron cuando yo era joven, eh, mi mamá me traía la camiseta de Central y mi papá la de Newell. Y me quedé con la de Newell. La de Central ¿Y? no me gustó nunca. Nunca le gustó. No, no, jamás. Jugar en la selección. Es lo máximo ¿Y cuál es el sí. recuerdo más grato que tiene de eso? De la... No, y el recuerdo más grato es haberme puesto la camiseta Nada más Cuando entré el partido con Polonia amistoso en la cancha de Boca No lo podía creer A pesar de que ya tenía casi 7, 8 años de, de primera división Claro Después cuando dimos la vuelta olímpica en, en Ecuador Con la selección argentina que ganamos la Copa América En el y... 93 3. Entonces, no, los recuerdos son maravillosos Haberme sentado al lado de Maradona Haberme sentado... Habló de jugadores extraordinarios Yo lo he visto levantar una tapita con los dos pies A Diego, del piso ¿Cómo? No es que no es que se, se agachó, no Le no, pegó no, sí. con un pie, la yeah. levantó con el otro yeah. Y se puso a hacer jueguito Yo quise levantar una tapita Casi me mato <risa> Así que nosotros jugamos la final de, Del año 92 con Boca En cancha de Boca yeah. Y la Boca de verdad se mueve cuando empieza a gritar la gente sí, Seguro. Y a mí no me afecta nada A mí no. este, yo entro a la cancha y quiero ganar Después lo que pasa dentro de la cancha son circunstancias. Uh -huh. Pero también entré al Estadio Barcelona y, y yo veía al público de Sabadell en ese momento que estaba en un rincón que eran 5.000 personas, parecían dos, porque estaba tan alto que, que no lo distinguía. Seguro. Entonces no no me asustaba entrar a un estadio. A mí jugar en el campito o jugar en la cancha Barcelona para mí era lo mismo. Yo siempre digo que yo me siento a comer con el que barre la calle como me siento con el Presidente de la Nación. Para mí es lo mismo. Cuando se sentó con los niños en Rosario? ¿Qué sintió usted? Fue, yo creo que las veces que más lloré es cuando tuve que cerrar eso. Sí. Que vinieron y me preguntaban si había comida y yo le decía que no, es cuando más lloré. La muerte de mi padre también la lloré, la muerte de mi abuelo también la lloré, pero esas son cosas de la vida que vos tenés que ir viviendo. Claro. Primero tu abuelo, después tu padre, después uno, después tus hijos... Por esas cosas de darle de comer a los chicos durante 10 años y después tener que cerrar porque yo me iba a otro lado, la verdad que fue algo muy triste, muy triste. historia de Julio Zamora, el delantero número 7 de Ñuls de Rosario en el equipo de Bielsa, no hablaba de la importancia y de ese recuerdo inolvidable de haberse puesto la camiseta de Ñuls y viene a la memoria esa imagen de Bielsa en hombros después de salir campeón con Ñuls pidiendo precisamente la camiseta, la camiseta, lo que quería Bielsa, lo primero que quería Bielsa en ese momento de éxtasis al salir campeón era tener la camiseta de, de New Souls Boys de Rosario. Hacemos la pausa y continuamos con el programa para ver Copa Sudamericana.